Fue asesinado a tiros la noche del pasado domingo un joven identificado como Teodulo Calcaño, bimar de unos 25 años, en un hecho ocurrido en el sector San José de Villa, en el municipio de Nagua. Calcaño falleció mientras era trasladado a un centro médico privado de dicho municipio a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en toras anterior superior izquierdo según diagnóstico médico De acuerdo al informe policial, las heridas mortales se la ocasionó el nombrado Elvin Hernández Serrano, puringo de 29 años residente en el sector San José de Villa del municipio de Nagua, con una pistola calibre 9 milímetros en momento que se encontraban frente a un colmado ubicado en la calle 8 del mencionado sector y sostuvieron una discusión por viejas rencillas personales. El homicida se encuentra detenido en el destacamento policial de la ciudad y será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.